María cubreme con tu manto Que tengo miedo y no sé reza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz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 Siempre Junto a tu niño y a San José Que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida sea un Belén María mírame